...del canal y, y, y estar bueno, con vos conversando. para nosotros es un gusto recibirlo, doctor. No sé si decir es, este, es una de las bondades que nos brinda este nuevo sistema electoral que tenemos ahora en San Juan, agrupación, subagrupación, digo, porque ustedes muy de acuerdo, la agrupación de ustedes muy de acuerdo no está con todo esto, ¿no? No, exactamente. Nosotros tenemos en claro que el gobierno provincial, en su afán de mantenerse en el poder, ha modificado las normas que regían hasta el año 2021, fin del 2021. Lo hizo dentro de un periodo en el que ya no se podía, de acuerdo a la ley 613-N. Eh, pero bueno, son... son eh, sí, es, las reglas de juego. Son las reglas de sí. juego que ha establecido el gobierno, que hoy tiene la suma del poder público, maneja el poder ejecutivo, maneja el poder judicial y maneja el poder legislativo a gusto y placer. Y son en esta regla de juego nosotros eh, nos tenemos que desenvolver, nos tenemos que mover y, y, y vamos a competir. Y en esta regla de juego a mí no me cabe ninguna duda, estoy convencido de que en esta regla de juego con la cancha totalmente inclinada hacia... A favor del gobierno y del partido gobernante, nosotros el 14 de mayo vamos a ganar el gobierno provincial. Doctor, eh, Rivadavia es un departamento muy particular. En, en algún momento se hablaba de departamento dormitorio, hoy ya no es tan así, porque hay mucha gente que vive en su departamento y cumple este, funciones durante todo el día en el departamento. Pero digo, ¿qué se puede o, o, o cuál puede llegar a ser el proyecto Madre un departamento donde tiene dos avenidas centrales con seguramente necesidades particulares y tiene su vez la bebida y marquesado que tienen también sus necesidades particulares, que seguramente no son las mismas que los que vienen a Avenida Libertador y, y Central. ¿no? Sí, eso es muy cierto. Eh, si bien eh, el mundo actual es muy dinámico, hay muchas cosas que se van modificando con muchísima rapidez. Como bien decías recién vos, Rivadavia hasta hace un tiempo era un departamento que le llamaban dormitorio porque mucho, bueno. muchos ciudadanos vivían, dormían, pasaban pero ahí, trabajaban en... pero trabajaban en la capital generalmente de San Juan. Ahora ya en Rivadavia hay muchísimos comercios, hay bancos, hay instituciones públicas, es decir, hay... hay Y además... Como pues, debe ser, por otra parte. Como debe ser, por supuesto, una, como debe ser una ciudad pujante y que va creciendo muchísimo. Eh, y además se agrega eh, lo que ha ocurrido durante la cuarentena, durante la pandemia, que es que se implementó en muchas empresas, inclusive en instituciones públicas, el trabajo remoto, el trabajo desde la casa, y eso si bien se ha ido nuevamente, mucha gente ha vuelto a trabajar presencialmente, pero muchos han tomado esta costumbre, trabajan muchos desde casa, por ejemplo, en el caso de los abogados, yo también soy abogado, uh -huh. eh, el, el Poder Judicial de la Provincia trata, igual que el Poder Judicial de la Nación, tratan de que los abogados vayan menos a tribunales, claro. se hacen presentaciones remotas por la mesa de entrada virtual. Eh, se intenta que, que haya menos movilidad o menos movilización de gente hacia el centro. Me parece que es algo correcto. Por otro lado, como bien dijiste, nosotros tenemos localidades que tienen sus particularidades, como la bebida, como Marquesado. Eh, Rivadavia necesita sí o sí mejorar las vías de acceso. Uh -huh las tenemos muchas eh, en Rivadavia como creo que otros departamentos más tenemos, eh, nos atraviesan rutas provinciales claro. y esas rutas provinciales como por ejemplo Avenida Libertador San Martín, Ignacio de la Rosa Comandante Cabot Col, Meglioli eh, Rastreador Calíbar todas estas son rutas provinciales en las cuales si bien nosotros en general hacemos mantenimiento, señalización semaforización y demás pero la realidad es que deberían ser mantenidas y, y, y tomadas las decisiones por el gobierno provincial seguramente sí en conjunto con el intendente municipal porque es quien el gobernante de este de esta ciudad y es quien más conoce sobre las necesidades o las conveniencias de que una ruta esté en determin, que tenga determinado sentido de circulación semáforos y demás eh, a mí me parece y bueno, permanentemente intentamos trabajar con el gobierno provincial en determinadas cosas desde sí. hace un tiempo eh, las relaciones un poquito se resintieron, eh, pero la realidad es que, bueno, en la medida de lo posible, con, con, con los, el directivo, los directivos de Vialidad Provincial. Estamos en contacto, tratamos de hacer cosas juntos, si hay alguna necesidad de algo que se haga desde el municipio, se hace. Tratamos de que el, el Rivadaviense y, en general, el turista, porque el fin de semana por, por Rivadavia, no solamente van, sino que atraviesan, Rivadavia miles claro, de turistas que van totalmente. a otros departamentos también turísticos, como son departamentos cercanos y vecinos que son. Exactamente. Necesitamos que tengan una, una accesibilidad fácil, cómoda, que no tengan que estar... Eh, mucho tiempo Pero para además pasar necesita, me parece el departamento como un departamento pujante necesita el Rivadavia turístico hay pocas cosas para ofrecerle al turista o me equivoco bueno depende de, de, de a qué le te refieras con pocas o muchas todo es todo es relativo uh -huh. en realidad nosotros eh, turísticamente Rivadavia tiene el parque faunístico que es único en San Juan que si bien mucha gente hasta el día de hoy lo ve como un zoológico, en realidad es un lugar en donde se rehabilitan animales salvajes que algunas de las instituciones que se ocupan de eso eh, encuentran lastimados, lesionados, encuentran que lo tienen, que están capturados por un particular y que no deben estar ahí. Sí. Bueno, lo llevan hasta el parque, parque faunístico. faunístico, conocido como parque sí. faunístico y ahí se los rehabilita, se sí. recondiciona su estado, se los estudia, se analiza, se, lo, se los cura, se los cuida y en muchos casos esos animales no pueden volver a la naturaleza porque claro. ya han sido domesticados y permanecen ahí, pero otros sí pueden volver a la naturaleza, se hace su rehabilitación claro. y se los suelta en el momento y en el lugar donde consideran nuestros científicos que es lo más adecuado, pero es un lugar que... Turísticamente llama Atrae. muchísimo la atención. Atrae. Es uno de los lugares. Yo me animo a decir está entre los cinco lugares de San Juan más visitados más visitado. durante todo el año. Y sobre todo visitado por estudiantes de escuelas primarias, sí. secundarias, la Universidad Nacional de San Juan también la carrera de biología lo visitan muchísimo porque es entretenido, porque nos, desde que está Fabián Martín ha incluido el Intendente Fabián Martín ha incluido guías guías que saben, guías que son biólogos o guías de turismo también, que saben de biología, entonces, por lo tanto, pueden explicar cómo, en, cuál es cada especie, cuál es su, es su hábitat, sus costumbres y demás. Y Es un lugar turístico muy lindo, muy importante, pero además es científico, es educativo, muy completo. <coughs> Después, Rivadave tiene, muy cerquita de la capital y muy cerquita de otros departamentos grandes, tenemos... Eh, lugares muy lindos, montañas muy lindas. Tenemos el Pinar donde se corren carreras a nivel nacional e internacional, que es un lugar muy, muy lindo. Se, se arregló ese camping, sí. se arregló la pileta. Ahora, bueno, por problemas que todos conocemos, como la, la crisis hídrica, no se sí. puede utilizar, pero es un lugar que ojalá pronto se pueda volver a usar. El paisaje del Pinar con la pileta llena, con pintada, recién pintado, sí. es, es fabuloso. El camping de Rivadavia al lado de la hostería se arregló. La hostería se arregló al principio de la gestión de Fabián Martín, habló con la señora ministro de Turismo y Cultura de la provincia, se pusieron de acuerdo y conjuntamente arreglaron la hostería que llevaba no año, sé, 15 año. años, sí, sí, sí. totalmente abandonada, totalmente, fea, totalmente, el lugar sí. donde permanentemente sí. salían los diarios como que se hacían cosas tal cual, raras. Tal cual, tal cual. Eh, se sí. arregló, se utilizó, después por X motivo no se usó, ahora nuevamente ha abierto ahí un, un restaurante. Es un lugar también lindísimo, está el monumento a la bandera enfrente de la hostería. Sí. Tenemos muchísimos circuitos para hacer trekking, para hacer mountain bike. Son cuestiones naturales. La imagen así. de la Virgen del Líbano que también puede ser un. se puede tranquilamente entrar como turismo religioso. Totalmente, ¿no? entiendo que es la segunda más grande. Eh, de es por... la réplica original de la que está instalada en el, en el, en el, en el Líbano. En el, Líbano. Llama, en el Monte del Líbano. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Y, eh, y bueno, y, te, y tenemos. Otros otros <coughs> eh, lugares que se pueden utilizar como turísticos turi eh, perdón, eh, circuitos turísticos, ahí eh, está el circuito de la cerveza, gastronómico, tenemos creo yo uno de los mejores circuitos gastronómicos nocturnos de, de San Juan, mm -hmm. muchos restaurantes, lomotecas, sí, bares, sí. pubs, eh, muy sí. lindos, muy bien puestos. muy buena gastronómico ha, ha crecido muchísimo el departamento. Ha crecido muchísimo el departamento, es muy buscado, los comerciantes lo buscan, tienen... Tienen trámites muy rápidos en el, en el área o en el sector comercio, en nuestra dirección de comercio uh -huh. del municipio, en, en la oficina técnica del municipio, Doctor, es decir, y, y, es ágil. Y, y yendo particularmente a su futura posible función, la de legislador, ¿cómo, ¿cómo se ayuda al intendente, al Poder Ejecutivo desde la Cámara de Diputados? ¿Cuál es lo fundamental que tiene que, ser, este, que, tiene que tener el diputado? Yo pretendo, eh, de ser electo diputado departamental, pretendo continuar con lo que viene haciendo el actual diputado departamental, Sergio Medosky, que viene trabajando muchísimo codo a codo con el intendente, que cualquier necesidad legislativa se conversa, el intendente la plantea, en la medida de lo posible se lleva al seno de la legislatura y se presenta como proyecto y se intenta, por supuesto, que llegue a ser sancionado como ley. Por supuesto va a depender muchísimo del resultado de las elecciones. Yo estoy convencido que a nosotros nos va a ir bien el 14 de mayo a nivel provincial y a nivel departamental y eh, en ese sentido vamos a tener que trabajar no solamente colaborando con Rivadavia, con el intendente Rivadavia que seguramente será uno de los candidatos de nuestra agrupación. Eh, sino también, seguramente vamos a tener que también trabajar y colaborar con nuestro actual candidato a gobernador, Marcelo Rego, uh -huh. nuestro candidato a vicegobernador, Fabián Martín, para llevar para todo San Juan mejoras. Ahora, sí, permitime, Raúl, que te diga algo. Hace un par de años, conversando con dos personas muy queridas de mi entorno familiar, eh, sobre qué necesidades legislativas tenía en ese momento hablábamos a nivel país El país, la nación Porque iba a haber elecciones a nivel nacional, diputados Y yo les decía a ellos eh, ¿qué, vos, ¿Qué leyes te parece que están faltando para el país? Y los dos por separado en distintas reuniones, en distintas conversaciones Me dijeron lo que hay que hacer es sacar leyes a nivel provincial, hace unos años se hizo un digesto provincial, un muy eh, buen trabajo que se hizo sí. en conjunto Poder Judicial con Poder eh, legislativo. legislativo. Se redujeron gran cantidad de leyes que estaban, que ya habían caído en desuso, eh, que ya eran algunas... Por X motivos ya no, no servían esas leyes, ya habían sido reemplazadas, habían caído en desuso por distintos motivos. Entonces se achicó el número de leyes. Aún así hay montones de leyes que habría que modernizar, adornar, derogar. Entonces me parece que es importantísimo plantearse, y esto yo lo tengo ya en, en mi cabeza, eh, creo que uno de los primeros objetivos es volver a analizar qué leyes están vigentes, qué leyes hacen falta para San Juan. Perfecto. No solamente sancionar, sino también cuáles hace falta mejorar, modernizar o eliminar. Esto creo que es importantísimo. Por otro lado... Estoy convencido de que le hace falta a San Juan, también nosotros hemos trabajado sobre la ordenanza tributaria eh, en el Consejo Deliberante, actualmente soy presidente del Consejo Deliberante de Rivadavia, hemos trabajado en la última ordenanza tributaria para tratar de eliminar y hemos eliminado varias tasas que considerábamos algunas obsoletas, antiguas, que ya no correspondían y otras hemos, eh, hemos reducido sustancialmente algunas tasas para tratar de que el vecino de Rivadavia o quien quiera ir a invertir a Rivadavia se encuentre con mejores condiciones claro. para poder hacerlo. En este momento a nivel nacional y a nivel provincial, no olvidemos que hace un año, si mal no recuerdo, el año pasado se volvió a poner en vigencia eh, a nivel provincial en San Juan y en muchas provincias eh, el impuesto sobre los ingresos brutos, que durante varios años y en el gobierno nacional anterior se había eliminado. Eh, el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que es muy distorsivo, que es claro. muy regresivo y que hace que muchas personas dejen de invertir, que dejen de no solamente invertir dinero para generar, eh, una empresa, para poner una empresa, para poner un comercio, una industria y demás sino que eso repercute directamente en la generación de trabajo o en el mantenimiento de fuentes de claro. trabajo es decir, ingresos brutos como todos sabemos sobre lo que yo facturo, pago claro. en San Juan es, es un, una, una tasa importante, creo que era el 4% eh, lo que hace que aunque me vaya bien o me vaya mal se cobre ese impuesto y esto hace que, que todos los empresarios, todos los claro. inversores analicen muchísimo si poner o no poner dinero claro. en San Juan, en Argentina, y, y esto ocasiona aumento de la tasa de desempleo, aumento del, claro. del empleo informal, muchísimas situaciones muy graves. Seguramente hay muchos proyectos más. La, la última, para terminar, doctor, este, ¿la situación cambia si el intendente no es de su partido? Sí, seguro que cambia si el Intendente no es de mi partido. <coughs> Yo vivo en Rivadavia hace muchísimos años eh, y soy plenamente consciente de lo que fue Rivadavia con, con gobernantes de, del, del actual Frente Todos, de San Juan por Todos, creo que se llama en este momento, de básicamente de lo que era el peronismo o de partidos aliados, como fue el partido eh, departamental que gobernó eh, la, la docente López Herrera. Uh -huh. Eh, en, durante años durante años el, el intendente era del mismo color político que el gobierno provincial y que el gobierno nacional y así todo Rivadavia estaba totalmente estancado atrasado, detenido, no era un departamento en el cual los rivadavienses estuvieran contentos, en el cual los ribadavienses dijeran no, vivo en Rivadavia, el mejor departamento hoy nos quedan muchísimas cosas para hacer, lo tenemos claro, pero día a día se van haciendo nosotros llevamos un ritmo desde hace más de dos años de prácticamente una inauguración de obra por semana algunas veces dos obras por semana uh -huh. están en marcha en ejecución más de 10 obras y de esta manera lo que demostramos como se suele decir con hechos no con palabras que lo que se cobra lo que se recauda vuelve al pueblo en obras que se disfrutan que, es, que sí. mejoran la accesibilidad sí. la, el entretenimiento de la gente la, la seguridad en cuanto a ilu buena iluminación sí. eh, Entendemos que Rivadavia cambió, que cambió para mejor, que cambió mucho para mejor, eh, nos encontramos a diario con vecinos que si bien en muchos lugares nos siguen pidiendo cosas, ya hicieron esto, so, todavía falta esto otro, pero de muy buena forma claro. se dirigen al intendente, a los concejales, a los secretarios y demás, porque entienden que... ¿Seguro? que trabajamos todos sí. los días para mejorar eh, Rivadavia y, claro. y la calidad de vida de los vecinos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Le agradecemos la visita y seguramente va a ser la primera de muchas. Cómo eh? no, muchas gracias. Muy Buenas bien. noches. Gracias. Eh, el doctor Juan Cruz Córdoba, en diálogo con nosotros, candidato a diputado por el departamento de Rivadavia. Vamos a una pausa, ya en un ratito volvemos.